I'm you segundo día en Cusco nos dirigimos hacia Sacsayhuaman o para nosotras, Sexy Woman, solamente para recordarlo. Recomendable ir muy abrigados, ya que el frío es impresionante. nombre es estamos en Tambomachay, somos de acá de la misma comunidad que está al, al costado, de acá, subiendo las ruinas, llega Satamo, es el pueblo en sí, y ahí nosotros nos dedicamos a elaborar todo lo que es artesanía, lo hacemos manualmente, como por ejemplo los gorros todos a mano, no lo elaboramos. También hay mercadería, lo que es en artesanía, lo que es a la textilería. no Nos hemos recreado <risa> <risa> <risa> en sus citas. Sí. Erika, en que te gastaste la plata. No, Mari, que tú, en es que te un un saco? Saco? ¿Tú, ¿Tú, me cateaste las cositas. La plática, perdón. No, ¿Tú, no, no. No pude más con el frío en mis orejas. Bueno, uno más. Ese gorrito. Vamos, vamos. En cositas se nos fue la plática. Todos conmigo vamos a mandar todos nuestros pensamientos, muy buenas energías y muy buenos pensamientos para todos nosotros en dirección a este apu. ¿De qué manera? Dando un pequeño soplito por encima del vasito. Eso, mis amigos. Ahora sí, todos conmigo en Quechua, por favor. Una pregunta, ¿están felices de estar aquí, sí o no, mis sí. amigos? ¿En gusta el Cusco? ¡Sí! Ahí va, en esa energía entonces... Arriba, mis amigos, es Huichayman. eso, abajo, abajo. Rayman. Rayman. Al centro, Chaupiman. Y adentro, Ukuman. Ukuman. Salud, mis huayquichas. Salud. Salud. Salud. <risa> cheers. Cheers. Okay, cheers. Salud, Waikis. ¿Qué tan rico, sí o no? Wow. Huayqui, la palabra guayqui, significa hermano. Bueno, ahora, sí. ¿listos para el tercer ingrediente? ¿Listos? ¿Ya todos listo para el tercer ingrediente? Por favor, cójense de los asientos, por favor. Cójense de los asientos, agárrense. Bueno, ahí va. Todos ustedes, los que recibieron la copita, acabaron de degustar el famoso Viagra Andino, mis amigos. tiene Coco que no tengan los otros hostels acá en Cusco? Coco Peli eh, tiene una onda distinta, ¿no? Es, es muy diferente al resto de hostels porque no está destinado a un solo tipo de, de público, no es un hostel solo para mochileros, es un hostel que también puede dar servicio a gente que le gusta viajar, a gente mayor, a gente que no, no está buscando solo hacer amigos, sino en cualquier otro tipo de viaje, este hostel sin duda alguna le va a dar todos los servicios. Claro, porque tenemos un bar donde hay fiestas temáticas todos los días y también hay un espacio súper tranquilo para las personas que por ahí no quieren hacer fiesta, que es acá el tercer patio. Apoyamos mucho lo que es el arte, la cultura, hacemos intercambios. Recibimos voluntarios de todas partes del mundo, por lo que se fomenta bastante el intercambio cultural no solo en, entre los pasajeros, sino también entre los trabajadores porque nosotros llegamos a conocer a mucha gente de otro mundo de todas partes del mundo, que trabajan con nosotros y nada, creo que eso es especial Coco Perry, ¿no? Well, let's say that I start here as a guest, then I kind of fell in love with the crew and with everybody here, so I don't know, I just want to stay a little bit longer. Probably the family atmosphere we kind of create at the bar with the bar crew, with the managers, so it's kind of, I spent Christmas here and it was just spending Christmas back home with the family, we all made presents to each other and I don't know, it's very friendly. de pisco, como puedes apreciar acá tenemos este macerados de pisco de ají, de canela, de jengibre, de fresa, el de amarillo, que es el que está acá también tenemos de maracuyá, que es el que más sale, pasas, etc. Y bueno, ahora vamos a hacer un pisco sour de.. ¿De qué sabor quieres? Vamos a hacer una de maracuyá entonces. entonces Primero agarramos el pisco Que tiene un proceso de fermentación Bueno, de macerado De aproximadamente dos semanas Para que pueda agarrar bien el sabor Su base es el pisco Utilizamos también huevo Clara de huevo Usamos un poco de hielo Dos onzas de jarabe de goma Y usamos una de jugo de limón, perdón un poquito de canela algunas personas utilizan amargo para darle un poquito más de sabor este es el trago de bandera de Perú I can't imagine how the focus is. Pakistan... The Inca train. <laughs> Casi no sí, llegamos. Tuvimos 1350 metros de escalera. De escalera.